Jesús sez ¿sí? quin li fariseosme. Ni mis no me islia, iga yeja ya calaqui puerta y colal, ca o borrego borregosme, mahua calaqui sez lado, y nongua y estaxtequi, y guanta maga y gaqui cuyes a yejitatke, e yez calaqui pan puerta, y nongua y pastor borrego que cuidaruga borregosme, y esta cuidaruga pan puerta, que tapo puerta y gamacalaki pastor, y guan borregosme que tasto el caqui, pastor que no saipan y tocame, Iwan kikis quis te acolalco, Iwan kwa kikis anoche borregos me, im pastor tapanowa, Iwan y me quitóca higa quitas allá quitóca se yah quis más wa sencholowa, higa allá quitas tolkaki yena amor, Jesús kina estilo kamamish kuitika, yah me aquí matike te Y ino higa Jesús se quis fariseo. ¿Nimis nohme y gané que ni puertas kan kalaki y eh eh, no igual que ayer que y no me está y que maga y gakikuy haya he borrego me eh por regóme haya que está kike ni puerta y he panéh kalaki muma anagüa que en ti quita no por regó y he y iguanta saca y está chiste que güi iguanta chiste kiki tamigtea iguanta polowa ni igual la higa o no cano chipa Guamos mamis poloca ni te, ¿qué jesquíe cuidaró a Pastor jesquíe cuidaró a por regóhme este mote de maca yga ¿y este kipanoua yga santa tanya? ¿Qué está güi sé güi ¿Ompa qué castéguo a por pastor, igual iguaje hitad que por regóhme, igual güi killo que iguan taloscha por y no taga aga Igual eh yes, que neki Santomé, ahí es por regóme. Neh, a Ni qué Non va No, ¿igual ni qué esmati, no por regóme? Igual no ne esmati. ¿Ih cómo que no ne esmati? Neh, ni nota. Igual, ¿eh? Ni motema que iguamaní miki, igual no por no sé, no por regóme? ¿Ya haya uno ipan enin colal? no ni coahligati ipan enin colal. ¿Ih cómo ya hay no neta, tolka, Iguan o No, sea San Cola Iguanimo y maka, iganimiki. Iguanimo Sea maka, iganimiki. Iguanimo te maka, iganimiki. Iguanimo te maka, maca Iguanimo te maka, iganimiki. Iguanimo te maka, iganimo ni maka, iganimo te huel iganimo te maca iganimo te maka, iganimo te maka, iganimo ni os iganimo te maka, iganimo te te Mia, que esto vaya. Digan que chihuila caso. Y es al espíritu, gua loco, tito. Esequín, que esto vaya. Allá ga y equipiama al espíritu, huel y contas túa. Y sema al espíritu, que está pachame.